Hola chicos, La estamos con un video Among mm -hmm. the... Un Nadie Bueno, sin equipo, sin nadie Sin compas Sin nadie Solo yo solito Hola, me llamo Robot Damiel Acá Te voy a controlar Para, para dar... ¿Sí? Bueno, cuando no tiene una partida. Chat Spanish, yo creo que ponga esta, para que si no.. No sé nada. Si no se si pone en inglés. Va a entrar El idioma inglés. No español. Porque no me aparece en... Ahí no es nuestra partida en español. Entonces ponga en español. Bueno, con tres impostor, Uh, yeah. No, yeah. Bueno, a ver. Con tres impostor, Un impostor. Espera. ¿Pera, soy un crack? ¿O soy un crack? <tombre> ni. No, no. ¡No! Lo, te, ni ni un pepinilla. Bueno, a ver. Hmm, no. Ah, ah, no entendí. Creo que ese es cuatro, no entendí nada. Soy un noob, un mm, bobo. Soy un bobo, un mm, bobo. No, bueno. Vamos, esta. Sofía. Sofía. Mmm, no. What? What? Está agudido. Ni, ni nadie. Ni nadie. Ah, sí, hay alguien. Pero está bloqueado ¿Por qué no parece Está... Está... Hackeado. El nivel... Dice... Cero... A ah oh, No me deja comentar chat. No, no no, no. Su... A ver. What? No, y... no me deja. <risa> Estaba olvidado. ¿Por qué? No, no, no me deja nada. Este se este me cosa. <risa> Ay, bueno, Vale. Un hacker de PC me acosa. Bueno, no te voy a hacer daño, Pepe. Hola, mi... soy Pepe. Ah, mi A por ahí. Ah, cierto. Uy, se para la luz. Me va a matar a alguien. Un alguien me va a matar. Uy, ya la arreglaron. Uh, mataron a nadie. What? Uh, que hermoso que es el juego Bueno, vamos Uy, se lo agarraron Entendí pepino, chicos Entendí, pero tremendo pepino. Solo, Solo hay un postor o dos. Ay, ay, ay! Bueno, entendí no nada porque no voy a tocar esa cosa. Mm, no entendí, no me digas. Te voy a dar cosas naranjas. No, bueno. Vamos a salir de la partida y encontramos otro. Por si acaso. ¿Tendiste pepino? A ver. Cero. Cero. Hola, me llamo Damir. robot, soy un bot. Te quiero matar. Soy un nube. Ni A ver Star Wars Star Wars No World. Ah, no me acuerdo Star Wars el... Yo puedo, no tengo y no voy a abrir A seguridad No que no hay nada. Uy. Uy. Bien, lo hicimos rápido. Oye, yo que sé de vuelta con la. Bien. Uy, eh, no quiero que me mate, no quiero que me mate sea blanco uh, mataron a alguien. ¿Quién? Es blanco. Cierto. Me iba va a que mejor este. Mat matar, cierto Me... Por, ¿Por qué el verde? Y de que voy a matar a ese Es blanco Es blanco Te mintiendo el blanco Mm, tu poto listo así manca a ver tu esta No, mm. mm. porque a él no a mí no era no No nomi no era no No era impostor No era impostor <ríe> ya te digo Ese no nomi nomi nomi no nomi no era impostor. Entonces, ¿quién ¿Quién es el impostor? Después no pensamos que con... ¿Cuál es? Impostor. Otra vez. Wey Mmm. Mmm. Mark. ¿Soy Mark? pues mal, mmm se olvidó it es decir yo tú porque soy un no, A ver así si pongo it's eat. y yo no creo no. no. que sí ni Vamos, a votarlo porque estoy tomando cocazo Eeeeh... ¿Ya votamos a este? Eh, nadie me... Sí, nadie me votaron Soy un bueno. Soy un niño rata A ver ¿cómo... Otra vez Pero por qué están votando? A ver ¿Qué le pasa? que ha pasado verde yo o él sí pero el rojo no no es rojo está planeando Verde, claro, vos mentiste. Yo iba a votar. Ay, sí. No sé. A ver. Si no confía, te voy a votar. A okay. ver, ven con Baby. Jobis no era impostor. Ay, Jobis no era impostor. No era impostor. era impostor. Era impostor, sí, era impostor. He ganado, chicos. He reganado. Ven, eh. Sonu. Bueno, ay, eh. En... Se me agarró la cable del micrófono o auricular, no sé. Ará. Auricular, sí. Esto es sobre chat. No tan fuerte va a ser, pero. Y listo. Chicos. Bueno, chicos, si te gustó el video. Bueno. Si no, no te gusta soy un Bueno, dale like y suscríbete a ganar. Ah, ¿sí? Tengo 37 suscriptores, a ver. Aún ah, me partí la aquí. Bueno, ¿dónde está tu canal? Mi canal... Ay, como que no tengo suscriptores, se me aburrió mi canal. Soy un A ver. Yo no veo nada. Y hola chicos, como ves, no. Copide, no, copide. no, no. 8. bueno no tenía eso sí puede ser mucho de semana que yo me ponía tanto loco eh, me pongo loco un poquito loco instagram por si acaso lo comento a dios en videos, cuando bueno, tengo 37, pero te digo de verdad, entonces no entiendo nada porque se me murió, no tengo ni idea. A mongoose, Angu, Agustín, si tendieron pepino, soy un nu, podemos cambiar el nombre o poner. No, listo. Así me gusta. Samir no. Bueno. Amo Gus y si lo cargamos, no va, se va ese nombre. Ah, Menos... Menos. No es el contenido creado para niños. Que yo quiero como A ver. ¿Qué hacemos? Ciudad de San Luis, provincia de San Luis. Sí, provincia de a ver, quería pantalla final, agarré la tarjeta, tonto A ver, si, ya se completa el procesamiento por grabar Bueno, a ver, ñe, mucho a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a poner 17 a 45. Uh, oh, qué rico. Oh, que rico. sí. 4, yo creo 23, yo dije eso. Ni. A ver, octubre, sí, así es. Si me vieron porque yo me muero, lo, lo subí. Estoy subiendo. Pero ahora. Vamos a poner programar el video. Vamos a programar y crear videojuegos. Por eso, Por eso esperaba con la carita en papá Tus casas es el récord del mundo en querer Por eso esperaba con la carita en papá Que llegará con rosas Con... Con rosas Bueno, ahí como que se rompió el... Yo no tengo micrófono Pero tengo auriculares Con micrófono A ver mi juego No tengo Juego Maker Vamos a probar esto Por eso esperaba Porque no me dan like que ya te dije mil veces No me den un like a... Eso nada una gamer No, bueno Vamos a quedar de... Si sí, me gusta para que todos se muestren cómo es mi contraseña, ay, me pica muchísimo. Uh, no, tengo una araña en mi brazo. A ver, voy a convertir Spider-Man. Mira, mi cuenta, este es mi juego. Este me equivoqué, era otro que se llama Bucky Craft Bienvenido nuevamente a Buckycraft. A ver, también juego eso de ella. Tengo cuatro subtitulos. Bueno. No puedo suscribirme porque hay sí. Bueno, la familia de Damir Que está muy tonto. Bueno. Eh, eh, Adiós Me muero eh, Estoy mucho ahora